Ok, ahora sí eh, Me encuentro transmitiendo desde acá de ese, Para poder uh, darles esta meditación de este día Gracias, saludos aquí a todos los que el día de hoy ya se están conectando Bienvenidas y bienvenidos a esta meditación De nuestra cita todos los miércoles para hacer nuestra meditación Así que bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con una energía que nos va a venir muy bien. Ya estamos a nada de, de que venga esta luna llena. Que eh, bueno, pues habla sobre conectar con, con esta profundidad, conectar eh, con nuestro interior. Pero pues... Tenemos que ir limpiando y cada vez siendo más conscientes que, que hay situaciones que de pronto eh, nos sobrepasan y que se siguen guardando en nuestro interior, que siguen por ahí eh, quedándose. Y hay que hacer una limpieza, hay que hacerlo consciente, hay que poder eh, ir eliminando todas aquellas cosas que eh, de pronto se quedan eh, por ahí atoradas. Entonces hay que hacer esta, esta limpieza en nosotros. Eh, para que, bueno, pues justo eh, podamos trabajar de una manera distinta, que podamos eh, estar pues ya fluyendo, fluyendo con nuestra conexión, fluyendo eh, con lo que en realidad somos. Y bueno, para esto vamos a trabajar con la energía del perdón, vamos a llamar al Arcángel Sáquiel que nos ayude a poder transmutar y trascender todas las energías que de pronto se nos van atorando en cuestión de poder soltar, porque a veces tal vez esa situación ya pasó, pero tenemos aún... Eh, los hubieras las imágenes en nuestra mente que nos hubiera gustado que se presentaran las situaciones de una manera distinta sin embargo bueno pues eh, las cosas fueron tal como fueron y eh, a través de esta meditación vamos a poder conectar con eh, lo más profundo de nuestro ser y poder hacerlo de una mejor manera. Así que eh, bueno, pues vamos a, a dar por acá algunos saludos a Claudia Reyes, Caet Rubio, eh, bienvenidas, gracias por acompañarme este día, Silvia Khan, Angélica, Luna Barrete, Claudia Reyes, Rosario Méndez, eh, Mirusia Jim, saludos, Crisanta Moreno, eh, Rosario, gracias por estar. Este, Gracias por compartir también, de verdad, este, acuérdense que este programa se hace desde el corazón, así que si tú compartes, eh, ayudas a que esta comunidad de almas en conciencia cada vez se extienda más. Y bueno, pues ahora sí vamos a iniciar con nuestra meditación, así que te voy a pedir que por favor eh, te pongas, ya sabes, este, espalda recta, hombros eh, descansando, palmas sobre tus muslos, cierra tus ojos. Y vas a tomar una respiración profunda, llenando tu abdomen y pulmones. Inhala. Y exhala. Una vez más, inhala. Y exhala, relájate. Una vez más, vuelve a inhalar. Y exhala. Vamos a pedir de manera mental desde nuestro corazón que toda la energía de los ángeles de contribución de luz, de amor, de conciencia se manifiesten y se hagan presentes para podernos ayudar en este momento durante esta meditación vigila, siente, observa, visualiza que tu cuerpo se encuentre relajado Desde tus pies, subiendo por todo tu cuerpo, recorriéndolo. Lleva la conciencia de relajarte. Relaja todos los músculos de tu cuerpo, inclusive hasta el de tu mandíbula, relájalo. Relaja tus ojos. Gila que no estés apretando los dientes, la boca. Inhala. Y exhala. Concéntrate en sentir cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Ahora vas a sentir cómo comienza a descender desde la chispa, el centro, la conciencia, del universo, una chispa en tonos morados hasta llegar al centro de tu cabeza. recorriendo todo tu cuerpo para poder liberarte para poder limpiar todo tu sistema desintoxicar tus células limpiar tus pensamientos Limpiar tus emociones y limpiar todas las ideas. Durante esta meditación vas a concentrarte en la energía de liberación, de perdón, de aceptación. para poder acceder a esta felicidad que llegue a ti toda la energía que requieres para poder soltar para poder liberar para dejar ir Inhalas. Y exhalas. Con cada inhalación, sientes que tu cuerpo se relaja cada vez más y más, permitiéndote quitar el peso emocional, físico. Las huellas que han dejado las situaciones de dolor, de tristeza, de injusticia, de traición. Una a una se va a ir desprendiendo de tu campo energético. A través de este tubo de luz en tonos violeta, morados, esta energía liberadora transmuta todas las ideas, pensamientos, sentimientos que te habían mantenido atorada, estancado en el pasado. Vas a dar el permiso de poderte liberar de estos viejos patrones, de estos viejos pensamientos que te mantienen atorada, atorado en el pasado. Con la ayuda de los ángeles, del arcángel Sadkiel, vamos a dejar ir. Y vamos a sentir cómo de nosotros se desprenden las emociones que nos mantenían en ese estado emocional de tristeza, enojo, intranquilidad. Permite que la energía del Arcángel Satiel limpie y libere todo aquello que se vea quedado estancado en tu ser. Deja que esta energía te traiga cada vez más paz. Es tiempo de darte cuenta que no es necesario cargar con tanto dolor, con tanta tristeza, con tanto enojo, con tanta ira, con tanto resentimiento. Vas a sentir, imaginar, o visualizar que se forma una gran espiral de luz para liberarte de toda esta conciencia que te mantenía atada, atado a una persona, a una situación que ya no forma parte de tu presente. vas a dejar ir y desapegarte, ya no hay nada que puedas hacer en este momento, solamente ponerlo en manos del Creador y tú continuar en paz. Continuar en bienestar, continuar en tranquilidad, entregando esta carga, dejando ir, toma una respiración profunda, inhala, sala Mientras esta espiral libera vas sintiendo como tu cuerpo se va sintiendo cada vez más tranquila, tranquilo, vamos limpiando en un nivel más profundo, desde la conciencia de saber que nada de eso debería ya de estar aquí y vamos dando el permiso de que todo esto sea liberado enviamos la energía de perdón para nosotros por haber compartido el dolor, por haber compartido el sufrimiento, por haber compartido esta experiencia y el daño de reconocer que te has hecho daño por cargar estas emociones y que hoy deseas liberarlo. Deseas liberar todas estas sensaciones y todo aquello que ha producido, el que te mantengas en ese estado. Da el permiso de liberar, te dejaré De que los ángeles de la hueste angélica del arcángel Zadkiel te lleven a otra conciencia, a una nueva y renovada conciencia, donde fluye más luz, más armonía, más paz y tranquilidad. Deja que toda esta energía fluya a través de ti, esta amorosa cascada curativa de sanación te ayuda a sentir que el perdón es parte tuya. Y el decidir una sola acción, desde tu corazón, cambia todo. Imagina, siente y visualiza que desde tu tercer ojo, desde el centro de tu frente, en tu entrecejo, se desprende una luz en tonos morados de la misma espiral de luz que te mantiene conectada vamos a enviar luz a las personas involucradas a la persona involucrada a las situaciones que te mantenían atada, anclada en ese pasado y que hoy decides soltar, que hoy decides liberar, envía toda esa luz de amor, con esta actitud que nadie gana y nadie pierde solamente se liberan de aquello que los mantenía atados el enojo, la rabia, el dolor, la injusticia el engaño liberan a todos aquellos que seguían replicando esto en tu vida, déjalo ir, libéralo. una respiración profunda, y exhala, libérate, llénalos de amor, llena de amor la situación, acepta que todo tenía que haber sido así. Y que hoy tienes la conciencia de poderlo ver de una manera diferente. Es la oportunidad que el universo te da para estar en paz, para estar en amor, para estar en tranquilidad. Desde la conciencia todos somos uno el perdón que otorgas es el perdón que te otorgas a ti al liberar a alguien te liberas tú misma tú mismo y dejas ir sueltas las emociones, pensamientos y sentimientos a través de este campo de energía es más fácil liberarlos poco a poco esta energía se va disolviendo y cada vez se va haciendo más tenue, hasta disiparse por completo, poco a poco el campo de energía del arcángel Satkiel se va recogiendo, terminando la limpieza contigo, Sintiendo que ahora fluyes en el orden divino y perfecto que Dios deseaba para ti. Mantente en esta luz de conciencia. Mantente en esta luz de amor. El bienestar se queda contigo. La sanación, la curación es parte tuya. Toma una respiración profunda y exhala por tu boca terminando de liberar la energía extra que se haya quedado en tu ser, en tu cuerpo. así, poco a poco vas a ir moviendo, sin abrir los ojos, voy moviendo tus dedos, de tus manos, gira ligeramente tus pies, los hombros, gíralos, el cuello gíralo, la cabeza gírala, Y ahora sí, lentamente, a tu ritmo, vas a ir abriendo los ojos. Cuando estés lista, listo, Vas a ponerme por ahí corazones para saber que ya te encuentras aquí. Y también me vas a escribir cómo te fue con esta meditación. Hay que aprovechar todas estas energías del universo que se van dando. Hay que, hay que trabajarlas. Y recuerda que esta meditación se va a quedar grabada para que, eh, también en el canal de YouTube, para que puedas volverla a hacer las veces que lo requieras, para que puedas seguir trabajando en ella. Eh, recuerda que el canal de YouTube lo encuentras como Margarita en Mercado eh, y tú, te facilita mucho la búsqueda que le pongas Margarita Mercado Ángeles y eh, ahí te va, te va a salir. Eh, y te va, vas a poder hacer nuevamente esta meditación. Te recuerdo que en Instagram también me puedes encontrar como Margarita Mercado. Si tú deseas tener cualquier terapia de sanación con ángeles, armonización con ángeles, eh, la lectura de tarot con ángeles, eh, lectura de registros akáshicos también, eh, podemos tener una sesión tú y yo eh, a través de este medio, a través de online podemos tener esta conexión, así que eh, puedes agendar conmigo tu sesión para que, bueno, pues estemos justo conectadas, conectados a través de pues, esta herramienta. Y dice Beatriz, dice, fue una gran experiencia, sentí mucho adormecimiento en el cuerpo y mucho calor. Marilolis Aguilar dice que también por ahí sintió este, mucha energía, dice, Dios te bendice, Patricia Salinas dice, qué tranquilidad, Maggie dice, gracias, gracias, dice, Gaby Navarro dice, gracias, vi mi tercer ojo, wow, este, vamos por acá, Crisanta dice, gracias, gracias, gracias, eh, fue, fue, dice, eh, sutil, amorosa, me vi envuelta en un color morado, gracias, ay, oh, qué bueno, este, Silvia Khan dice, mucha tranquilidad, el rubio dice, muy hermoso, yo también sentí mucho calor. Dice, gracias, qué linda meditación, dice Claudia Reyes. Ok, chicas, chicos, pues bueno, pues ahí se queda esta meditación para ustedes, para que puedan acceder a ella cada que así lo requieran. Y bueno, pues ya saben, aquí está su regalito de esta noche. Que descansen, que la pasen muy, muy, muy bien. Este. Y bueno, este... Pues ya por ahí estaremos, dice Tania Barajas que le encantan las meditaciones. Gracias también. Socorro de saludos, bendiciones. Nos estamos viendo el siguiente martes para nuestro programa. Y este, bueno, pues por ahí, por ahí estaremos, así que estén al pendiente siempre. Eh... De estas, de estas emisiones. Gracias siempre por, por acompañarme, gracias por hacer esta comunidad cada vez más grande, que cada vez se vayan conectando más almas en conciencia y que podamos estar justo compartiendo todo esto. Les envío un abrazo enorme, gracias a todos por estar presentes. Nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye.